Bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos cómo desarrollar una titulación o valoración. Es un método que se utiliza mucho para valorar concentraciones ácido-base o también se puede utilizar en todo lo que tiene que ver con diluir o bajar concentraciones de alcoholes o de cualquier tipo de reactivos. No siendo más... Comencemos, en esta oportunidad quiero dar la oportunidad a un amigo músico y cantante llamado Andy Gutiérrez, el cual pueden contactar a través de la información que él nos va a brindar, escuchemos. Hola amigos mi nombre es Andy Gutiérrez músico, pianista y cantante de profesión, hoy vengo a ofrecerles mis servicios de serenatas virtuales, ¿cómo sería esto?, lo haríamos por YouTube, yo te paso el link, tú me agregas y estamos allí conectados y desde casita podemos hacer un buen show para que no dejes desapercibido esos eventos que tienes, el día de la madre cumpleaños, así que estamos para servirte, aquí están mis números, bien pueda, puedes llamar y podemos servirte, muchas gracias. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo y en el viento parece un acento tu voz musical Concentrémonos ahora en el concepto de titulación Una titulación o una valoración es aquella que parte de unas concentraciones de una sustancia y se relaciona con las concentraciones y volúmenes de la otra la fórmula que rige esta titulación es la siguiente. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. O sea que esta fórmula describe lo que es una titulación. Tengo una concentración 1, un volumen 1, y lo voy a relacionar con una concentración 2 y volumen 2. Vamos a ver dos ejemplos de aplicación en los cuales podemos utilizar esta fórmula. Veamos. Veamos este ejemplo. Se quiere preparar alcohol al 70%, un litro. Si se tiene alcohol al 90%, ¿cuánto, neces cuánto necesito para diluirlo? Bien. Bien. Aquí podemos ver que tenemos dos concentraciones, una al 70 y otra al 90, y que me están dando el volumen del 70, que equivale a 1 litro. Pues aquí nos aplica la fórmula de titulación, que sería concentración 1 por volumen 1, igual a la concentración 2 por volumen 2. A todo lo que sea 1, me voy a concentrar en que es el 70% y el volumen de 1 litro, entonces concentración 1... La concentración de este alcohol, entonces ponemos 70%. Ahora, el volumen es de un litro, entonces ponemos volumen 1 por un litro. Y esto es igual a la concentración 2. Miren que tenemos que es el 90%. Ahora, ¿qué pasa? No conozco el volumen 2 vamos a averiguar qué cantidad de volumen de este alcohol necesito para bajar su concentración a un 70%. Entonces, como este número está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Quedaría 70% por un litro sobre 90%. Y esto sería igual al volumen 2. ¿Qué quiere decir esto? que se van a cancelar las siguientes concentraciones, porcentaje y porcentaje se van, y nos va a quedar las unidades en litros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos tomar este valor y dividirlo. Para eso debemos utilizar la calculadora. Ahora efectuamos el cálculo utilizando la calculadora. 70 por 1. Podemos utilizar una calculadora científica o una calculadora normal, no hay ningún problema con eso. 70 por 1 dividido 90. Esto nos da 0,77 litros. Si quisiéramos mirarlo en mililitros, esto lo no mismo que decir 770 mililitros. Entonces, como tenemos que llegar a que el volumen sea de un litro, la cantidad que debemos agregar es lo que le falta para completar un litro. Entonces, a un litro le restamos 770. O sea que esto en realidad no sería un litro, sino mil mililitros. Pero bien que las unidades deben ser las mismas. 1000 menos 770, esto nos da igual a... 230 mililitros pero esos mililitros van a ser la cantidad de agua que debo agregar o sea que solamente utilizamos 770 mililitros de alcohol al 90% y el restante se le adiciona de agua no olviden que esto es una dilución estamos bajando una concentración Podemos hacerlo para cualquier volumen, puede ser en litros, en mililitros y tener en cuenta lo restante para poder diluir. Veamos un siguiente ejemplo. Ahora tenemos este siguiente ejemplo. Se tiene una concentración 2 molar de HCl o ácido clorhídrico en un volumen de 10 mililitros. Si el Na es OH que se adiciona es de 0,5 M o 0,5 molar, ¿cuánto volumen se consumirá de NaOH? Aquí volvemos a tener una titulación. ¿Qué es lo que pasa? Se está trabajando con ácido base, es una titulación ácido base. Se está utilizando un ácido y se está utilizando, en este caso, imagínense una bureta en la cual se está adicionando NaOH para que vea el cambio de color del HCl. Generalmente para eso se utilizan indicadores como la fenopaleína. Ahora, teniendo esto en cuenta, volvemos a la ecuación. Concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Donde vamos a trabajar todo lo que sea 1 va a ser NaOH. Y 2 va a ser todo lo que tiene que ver con HCl. Entonces miremos qué dice del NaOH. Dice que el NaOH tiene una concentración de 0,5 molar por el volumen 1, que no conocemos, que es igual a la concentración 2, que sería la del HCl, que es 2 molar, o sea que podemos poner 2m, olviden que molar y m es lo mismo, por el volumen 2, que en este caso equivale a 10 mililitros. ¿Qué hacemos? Este valor que está multiplicando lo pasamos a dividir, quedando 2 molar, por 10 mililitros sobre 0,5 molar ahora teniendo esto se cancelarían las unidades de molar con molar y nos va a quedar solamente la cantidad en volumen que sería 2 por 10 eso nos daría 20 mililitros y 20 mililitros por dividido 1 dividido 0.5 cuánto nos daría eso entonces eso nos daría, si hacemos bien los cálculos, esto nos va a dar 20 dividido 0,5 nos da 40. Esto da 40 mililitros. Si tenemos duda podemos utilizar la calculadora. Quiere decir que esta fue la cantidad de NOH que se necesitó para poder titular el HCl. Esto es...